Derechito al vicio, somos RSC y en esta ocasión especial venimos a traerles el unboxing de él juego de cartas de Justice League Unlimited un juego de cartas coleccionable publicado en Argentina hace ya bastante años, adivinen hace cuánto hace cuánto, adivinen, comenten hace más de 13 años que no salía la serie animada por Warner Bros por Warner Bros Pictures, por el canal de... Cartoon Network que está a punto de destruirse Y <ríe> al fin Conseguimos las cartas En Argentina Pero sí además Haremos un unboxing de Minecraft De Minecraft de un juguetito De Minecraft de Steve con la armadura de diamante, con la espada de diamante Con un cubo de diamante Totalmente chinesco, pero vamos a ver qué tan genial es esta serie 2 De juguetes de Minecraft Que seguramente vas a poder conseguir En los chino bazares En las jugueterías de todo el país Así que vayámonos derechito Al vicio, pero antes que nada Queremos agradecer, queremos saludar a los que siempre están viendo nuestros videos sabemos que estamos en épocas de vacaciones que podrías estar agarrando el equipo de mate yendo a la placita a tomarte unas verdes comiendo unas facturitas o jugando la pelota con tus amigos pero pero pero estás acá viéndonos así que muchas gracias muchas gracias por vernos por acompañarnos en este veranigo y soleado 2023 y también quiero agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión claro que sí tenemos acá primero que recomendarles obviamente el peluche de Lucky One de Deadpool Que puedes conseguir varias versiones más en su página de Lucky One coleccionables en Instagram Un saludazo también a ellos por un nuevo 2023 Y también esto es auspiciado por... ¡Papá Noel! ¡Papá Noel que siempre llega tarde o temprano a todo el mundo! Y si nos llegó este año para vos o tu familia, no te preocupes Dentro de unos 10 o 15 años llegarán o tal vez... Tú te transformes en Papá Noel Pero bueno, bueno, bueno Empecemos primero, antes que nada Con el juego de cartas A mí me emociona mucho Mucho, mucho, mucho Abrir, un boxear juguetes Pero sí, pero lo hacemos fuera de cámara Porque sabemos que sos más fanático de las cartas y como te dijimos anteriormente, Justice League Unlimited, este juego de cartas es un juego de cartas oficial, licenciado con todos los logotipos de Warner's, con todos los logotipos licenciados por Sticker Design, y tenía una colección de 148 cartulis, podías conseguir las primeras 32 en esta caja, acá lo tenemos con el logotipo de DC Comics, del 2010, increíble que haya pasado tanto tiempo, ahora somos presa de la seguridad de internet, y de los virus mundiales pero bueno, el tiempo ha cambiado y ahora también tenemos tecnologías más copadas en los celulares para emular jueguitos viejos solamente que no tenemos tantas cartas como antes pero bueno, vamos a ver varios villanos clásicos superhéroes muy muy clásicos de la serie de Justice Unlimited que vos lo podés encontrar seguramente en HBO Max o en alguna plataforma que tenga sus series animadas pero bueno, comencemos, comencemos. Vamos a ver qué tipo de calidad. Primero la caja ya de por sí. mira lo que es esto. Al principio ves a los clásicos: Batman, Wonder Woman, Superman, The Flash. Pero abrís la tapa y tenemos a otros más. Tenemos ta, ta, ta, ta, ta, al Green Lantern. Tenemos al Detective Marciano y obviamente a Superman. O sea, tenemos a los dos más fuertes y tenemos a dos más. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué gran efecto rápido! Bueno, vamos a abrir. Por dentro de la caja no tiene, no tiene nada extra, no tiene un computador de cartas porque lo tiene acá atrás. Pero, pero, pero, una vez que arrancamos, vemos que la primera carta que nos sale es Superman. Pero este es un Superman que dice Superman al rescate. Vemos arriba el número de la carta de la colección, el nombre del superhéroe con el TM de la marca registrada, la imagen oficial... El nombre de la carta, como varios juegos de cartas que tienen hechizos o que tienen trampas. Y abajo el efecto. Rescata una carta de personaje de tu mazo de, re de rescate. Va de descarte. Y tenemos acá el logotipo del superhéroe. Vamos a ver la parte de atrás de las cartas. Tenemos, mira una muy linda imagen de toda la liga ilimitada de superhéroes. Muy buena serie. Por favor, vayan a verla si todavía no la vieron. Si sos fanático de la liga de justicia, la liga de justicia ilimitada está mortal. Después te recomendamos The Brave and the Bold para ver un montón de personajes, pero esto es muy, muy, muy, muy genial. Vamos por la siguiente carta. Hay ah, algo que tenemos que destacar, es que la carta tiene plastificado de ambos lados un lindo efecto, pero es bastante liviana, así que una cosa compensa wow, compensa la otra. Después tenemos al Aquaman, pero es una mezcla del Aquaman clásico, rubio, principesco pero también tiene un poco de la tonalidad de la fuerza que tiene Jason Momoa en este momento todavía no existía la película de Aquaman, Imagínate, eran otras épocas, el universo de DC del cine era distinto tenemos la carta Callejón sin salida con velocidad de 300, fuerza 650 tenés poderes de inteligencia, resistencia, habilidad de pelea y tecnología pero bueno, te diremos el más poderoso de todos que es el de fuerza con 650 bastante bien, bastante poderoso están plastificados, así que es difícil de agarrar. Después tenemos la carta de Flash, un rayo en la oscuridad. Tiene una velocidad de 880 y su siguiente puntaje más alto es resistencia con 440. Al costado aparecen varios logotipos, eso me gusta mucho. Logotipos de los superhéroes. Y acá tenemos una carta rara, una carta que nos dice... A ver, los escudos de los personajes Superman, Hoggirl. Tenemos ahí Flash Wonder Woman, Batman Aquaman, Martian Hunter Y Green Lantern La zona de juego, ¿Cómo es que se juega? Arriba tenés a tus cartas en juego, tus dos héroes Abajo tenés tu mazo de descarte de acciones Tu mazo de personajes para ir agarrando Tu mazo de cartas de personajes Y tu mazo de cartas de acciones Tenés que ir dividiendo como Tres masitos Una de agarre Tres masitos de diferentes efectos y tus dos personajes Del otro lado a ver qué dice ¿Cómo es la carta de acción que son los héroes? Tiene un número de carta, nombre de la carta, el efecto de acción y el escudo del personaje Acá lo vemos con Superman y lo vemos con Wonder Woman a ambos puntajes Y tenés posibilidad de ataques combinados ah pa! Por eso tenés acá diferentes escudos Puedes combinar ataques entre diferentes héroes Bastante bien, me copa mucho Vamos por la siguiente carta entonces que es un Batman, que es no pasarás Resta 200 puntos a la tecnología De Lex Luthor, bastante bien Bastante bien Ustedes saben que Lex Luthor es el héroe Va, el supervillano principal De la saga de Superman Después tenemos una carta de Wonder Woman luchando En la ciudad, con Unos 600 puntos de fuerza y 900 De habilidad de pelea, epa Tiene mucho poder físico y mágico Los golpes de Wonder Woman Después tenemos Batman con Embestida nocturna el estilo tío el estilo de Justice League Unlimited Mezclaba un montón del estilo de los 90 Y de los post 2000 Que era un poco más renovado Más, más, más, más tío, Dinámico, era genial Después tenemos entonces la de Batman Con 700 puntos de inteligencia Y 800 de tecnología Un detective muy tecnológico La siguiente carta que tenemos es El Tornado Rojo Que es como una especie de Cyborg Pero muy poderoso con un Tornado de Furia que tiene 650 puntos de velocidad y 400 de inteligencia. Después nos encontramos con Flash en Corriendo entre Ruinas. Levanta dos cartas de Flash de tu mazo de descarte, colocalas en tu mazo de personajes y mezclalas. Vamos por la siguiente que tenemos otro Batman Corriendo con la ayuda del Murciélago saliendo al rescate. Que suma 500 puntos a la inteligencia de un Green Lantern. Bastante bien. Vamos por la siguiente, el detective de Marte, duplica los ataques de Green Lantern y Martian Manhunter. va Marcian Man Hunters, el marciano cazador de humanos sería la traducción en español, después tenemos a Brainiac, uno de los villanos más potentes y marcianescos por así decirlo alienígenas de Superman, con alien tecnológico, tiene un total de 900 puntos de inteligencia y 1000 de tecnología, mucha tecnología total tiene este. Después tenemos a Energía Marciana con 750 de fuerza y 650 de velocidad. Seguido por... Jeje. Tenemos al, al Gorilla Groot. Al Gorilla Groot lo vimos mucho en Flash. En la serie de Flash también aparecía en su versión live action. Y acá con Atrapado en el espacio tiene 750 puntos de fuerza y de inteligencia. Una buena combinación. Vamos por la siguiente que es la Hogger. Que tiene la furia alada con 700 puntos de velocidad y 850 de habilidad de pelea. Muy poderosa y tiene un martillo mágico parecido al que tiene Hawkman en la película de Black Adam. Después tenemos a Lex Luthor, pero mira, este Lex Luthor estirado Tiene los colores y el traje clásico de Kryptonita con el que pelea contra Superman en plena huida. Con 500 puntos de inteligencia y 650 de tecnología. Vamos por la siguiente que es... La carta de Flash, ataque combinado de Flash. Su efecto dice que "Juega esta carta para combinar el ataque de Flash con el de los miembros de la Liga de la Justicia que aparezcan en su carta. Está bueno, está bueno para sumar puntajes y atacar con de todo. Después tenemos a Batman con Vigilando la Ciudad, que tiene unos 800 puntos de inteligencia y 950 de pura tecnología. Nos encontramos nuevamente, recuerden que acá están los simbolitos para combinar ataques. Tenemos a Hawker con Al Acecho, que tiene 800 puntos de velocidad, 800 de pelea y 600 de tecnología. A mí me copa un montón. Lástima que las figuras de Marvel, las figuras de DC, tienen diferentes precios, un poquito altitos como para coleccionar acá. Y después, después, aguarden un instante. Sí, a ver, tenemos a Mongul. Mongul, el ataque devastador es esta carta. Mongul es un... Es un alienígena super poderoso. muy fuerte, tan fuerte como para vencer en fuerza bruta a Superman. Y tiene unos 870 puntos de fuerza y 850 de habilidad de pelea. Vamos por la siguiente carta que es... La Wonder Woman clásica La Wonder Woman que todos queremos La verdad las películas es que estuvieron bastante buenas Las que salieron las últimas Que son lo más protagonizadas por Gal Gadot Nos encantaron Y a ver, el efecto de Indefenso Hace que resta 200 puntos de Fuerza de Gorilla Groot ¡Epa! Está bastante bien Después tenemos al Green Lantern El poder del anillo Mirá qué copado que está tiene 550 puntos de velocidad y 780 de pelea muy buena carta muy buen personaje y acá lo tenemos en equipo al costadito lo tenemos en equipo con la liga de la justicia en todos para uno con a ver qué hace qué hace su efecto suma mil puntos a cualquier atributo de hogger salen todos al rescate para salvar a hogar eso me gusta mucho sacamos acá una carta en el medio que estaba pegadito y es el símbolo de Green Lantern, ataque combinado de los Green Lantern, ¿qué hace? A ver, Jugó esta carta para combinar el ataque de Green Lantern con el de los miembros de la Liga de la Justicia Que aparezcan en su carta, eso está bastante bien También para que lo acompañe al verdoso Y después tenemos Wonder Woman contra el delito Ahí las por las calles de la ciudad tiene unos 800 puntos de habilidad de pelea Y 700 de velocidad, bastante bien Vamos de nuevo por el verdoso, el verdoso con poder verde, en esta ocasión tiene 790 puntos de tecnología y 740 de habilidad de pelea, recuerden que el poder del anillo le permite tomar forma tecnológica, tomar forma de escudos, de armamentos, de todo lo que necesite para poder hacer justicia en todo el universo. Después tenemos Flash con la carta Defensor de la Justicia Suma 600 a cualquier atributo de Flash Epa, eso está bien Para fortalecer a tu Flash Después tenemos la Wonder Woman con Lazo de la Verdad Suma 500 puntos a la fuerza de Batman Epa, otra carta combinada Después tenemos a Superman con Fuerza Bruta Este Superman por ejemplo tiene 960 de fuerza Y unos 850 de resistencia Poder puro Vamos con otra del detective marciano, con un guerrero del planeta Marte, suma 700 puntos a cualquier atributo del detective marciano. Vamos por la siguiente carta, ya estamos terminando, tenemos al as de las alturas de, las alturas de Superman con 890 puntos de fuerza y 830 de resistencia, después tenemos una más de Aquaman, un rey en la ciudad. Suma 300 puntos a cualquier atributo de Aquaman Y la última carta de este macito Es el Flash con Vigilando la ciudad Corriendo con de todo Tiene unos 900 puntos de velocidad Y unos 300, no, 460 de resistencia Esta carta por ejemplo es pura velocidad Pero todos los atributos de más Van bajando a lo loco muy buenas cartas, me gusta mucho el estilo retro de la serie, me recuerda muy viejos tiempos donde lo veíamos por Warner, lo veíamos por Cartoon Network, y tienen a todos los personajes clásicos, a los villanos, a los héroes, a algunos secundarios, trabajando siempre en equipo. Me copa mucho que hayan puesto las reglas del juego en una sola cartita. Eso está bastante bien. Aunque después tendríamos que ver cómo es que vos pones los cómo es que vos pones las cartas, cómo es que vos las ordenás todo eso vamos a intentar descubrirlo después y también, ah, epa, epa epa acá hay una carta pegada, acá hay una carta pegada, no vamos a sacarla, estaba detrás de detrás de quién, detrás de Flash claro, acá te dice cómo se juega epa, a ver Ejemplo: si cantas resistencia con Superman, tendrás 460 puntos. Pero al usar la carta del ataque combinado de Superman, podés también jugar a la de Batman, ya que su escudo aparece en la de Superman, sumando 200 más a la resistencia y dando un total de 660 puntos. Vos tenés a Superman, usas la carta de Superman y le das el mismo poder de atributo de tu Batman o de otro que tenga con quien combinar. Las cartas de ataque combinados, a ver, es como se juega en la ronda 1. Ta -ta -ta -ta acá te muestra cuáles son los héroes Cuáles son los villanos Cómo hacer ataques combinados Está bastante bien Entonces las reglas estaban acá separaditas En diferentes cartas La carta número 6, número 5, número 7, número 8 Pero para... para, para, para, para. papá. faltan más cartas! ¿Cómo puede ser que no la vi? Ah, porque se pegan todas ¡Se pegan todos Habían más reglas ¡No! Habían más reglas para jugar ¡Ah! Se pega se pegaba de todo a luchar por la justicia contenido de la caja 19 cartas de personaje 17 de acciones todo esto te lo vamos a resumir en un shortcito en un vídeo corto para que lo aprendas después del estreno de esta apertura de este unboxing y ahora sí si vamos a irnos derechito con vamos a guardar las cartas con la apertura de la caja de minecraft Va, de la caja no la caja de cartas ya la abrimos vamos por la apertura de nuestro amiguesco de plástico que queremos sacarlo del paquete chinesco Vamos a ver si Steve sobrevive a esta, a esta cirugía Vamos a ver por los costaditos Mirá lo que es la caja Está bastante linda Tiene el logotipo de Minecraft Como ustedes saben hay varias versiones chinescas donde vamos a encontrarlos Con diferentes nombres como Mine World, como Minecraft, como Warcraft Pero acá directamente dice Minecraft Sin ninguna reversión del nombre Lo cual está bastante bien del lado de atrás aparece Steve, eh, Steve acá, minecrafteando con de todo, grindiendo diferentes materiales. Tenemos un golem, tenemos ahí Steve con él, la armadura de diamante. Y los diferentes modelos que podemos encontrar en esta segunda colección es aún mira tenemos a un villager, tenemos a un enderman, a los zombies, tenemos a Steve ahí todo armado. Y tenemos a un creeper. Y algo que me gustó mucho, que realmente no pudimos conseguir en esta ocasión, es el Steve normal pero con tu camita, con la camita para dormir y spawnear con de todo me gusta bastante la caja ahora sí vamos a sacar lo que son los diferentes porque está abrochado, está abrochado los costados lo sacamos sin que nos claven los brochecitos y tenemos... ¡Wow! un Steve, su espada para poder romper con de todo árboles y esto, que te digo? Este cubo. No, bueno, dejamos hasta el costadito. Este cubo, no. Es, es durísimo. Es durísimo posta. No tiene aristas. No tiene forma de... A ver. fua, fuá, fuá, fuá. No tiene forma de cosas. De abrirse. Es tremendo. Está muy bien hecho para ser un cubo de diamante potente. A ver si explotándolo vamos a conseguir que saque diamantes. Y lo vemos acá. Está todo. guau, wow. Móvil las patitas. Las patitas se mueven como si fuese un lego gigante nuestro pequeño Steve de Minecraft. Mueve los bracitos. Tiene acá los espacios como para poder clavarle la espada. Vamos a ver si. Se pone bien. Y sí, lo tenemos. Lo tenemos. Sí. No te caigas. No, no te caigas. Pero bueno, lo tenemos acá. Se cayó. Se cayó de ese lado. Vemos la cara. A ver si. Sí. Sí, no, no, no, no, te raparon de atrás Te hicieron el peinado de, de futbolista Bueno, le puedes quitar el casquito de diamante No le puedes quitar la ropa de diamante, claro que no Hay otra versión donde lo tenemos con ropita común Pero lo tenés a Steve, el barbudo El barbudo de Minecraft, lo tenés ahí A ver si... No, no encaja en la mano Ah, está bastante difícil de encajar en la mano Pero, sí, sí, de este lado se puede De este lado sí se puede de a poquito y con paciencia. ¡Claro que sí! Tenemos a Steve Bien ¡Yeah! preparados con su casquito. Vamos a equiparlo de nuevo. Para poder ir y minar y grindear con de todo en el Minecraft. ¡Qué gran juego que es Minecraft! Por Dios, puedes hacer de todo. Puedes hacer un castillo de Hogwarts. Puedes hacer una nave espacial. La estrella de la muerte. Es como si fuese un Lego, pero virtual. Así que no tenés que comprar piecitas, pero. De vez en cuando puedes conseguir estas figuritas. Ah, mirá, gira. Gira, qué, qué genial, qué genial. Yo te digo, acá se me desarma un poco el piecito, te digo, la verdad. Pero, pero, pero, el diseño. Sí, se desarmó acá el piecito. Es como un Lego gigante. Pero el diseño está bárbaro. El diseño está buenísimo. Así que, wow. Capaz, capaz puedes coleccionar el resto de los personajes Incluso hemos visto al Ender Dragon en estos, en estos juguetes chinescos Al Ender Dragon que está bárbaro Está buenísimo, está tremendo Así que muchas gracias Papá Noel, y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos derechito al vicio. Esperemos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho desperdiciar la tarde. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, siempre, siempre, siempre, derechito al vicio.